Como estátic, Juan se sabautizaron o xemi o catca y van ome tlenoquimachdiaya. Iba y cua que Jesús y compa panova, Juan o quito. Siquitaga, y en nin en Dios. Jehomen Ome me de Juan, san nimen meni cua oquicaque tlenoquito, o ya que iban Jesús. Jesús o mocoquí, oki oquimitac iba oquintastlani. Tlan inquineque. Jefa o Kinankiliske Rabí Kitosneke Tlamachte Cantichante Iba Jesús o Kinankile Shibikika Iba chiquitaca Tos o van Jesús Iba Kitaki Canchante Iba Ompa Mokaske Iban Jesús Yejon Tonale Porque yo catka que me las cuatro de Tiotake Andrés Tlenigni Simón Pedro O catka se de Yejomen Tlenokikake Tlenoki Juan Iba Zatepa o que seguimos con Jesús. Andrés, Sanima o ya o que temo Simón, y va Yo te casé Mesías. Quisito Cristo o nosotlen Dios o que pepeng? Andrés, o que vica Igni Simón, y nav Jesús, y va a Jesús o que te o que ti Teti Simón, pero asca motoca yetos Cefas. Quisito neki Pedro o nosotetl. homostatic Jesús o Cristo ya es Ixtali de Galilea, un poquito con Felipe, y va a O'Kilvi. Si Felipe o Katka de Bethsaida, y Altepen Andrés Andrés Iván Pedro. Felipe o Kitemoto Natanael, y va Yotika Yo te casi que entlagas en Moisés o que y Techitlanabatil y van a tener o que que yo te Y yo entlagas en Jesús y sin José de Altepen Nazaret. Natanael, O'Kilvi. Feliz que hizo tas cuales de Nazaret. Felipe o okay, quien anquile. Subí que se quita que. Y con Jesús o que está con Natanael un o okay, quisto. Ni cavit setlaga israelita. Tenamos que mati Natanael o okay, quita está ni. Qué enig teches mate. Jesús o okay, quien anquile. Y itlampa hijos cuavit. Antes de mis nozatín Felipe. Nei pa yo ni Natanael o Quilve, tlamachte, ¡Te huatiti con en Dios! ¡Te huatiti wey tan de Israel! Jesús o quinanquile, ¿Te chnel toca zamporón y mitzilbe o nimitzitak itlampai y gozcovetl? ¿Veliste o cachihueh wey tlamanti que nime. Jesús no escoquisto. ¡Yinile ni mechilbea! ¡Yimefa inkitazke ni Iba inkimitazke ni libikak tlati itlanente tleskoske ibatemoske y en entlacat.